Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, Tengo sed. Juan 19, 28. Tengo sed. Esta es la quinta palabra pronunciada por nuestro amado Jesús. ¿Qué quería Jesús en realidad decir con esta expresión, tengo sed? Es natural pensar que debido a los suplicios de lo que había pasado, su cuerpo ya estaba deshidratado y por este motivo pide algo de beber. Mas no podemos limitar la riqueza de esta palabra solo a su sentido biológico, pues Jesús es aquel quien Pedro llegó a decir, Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Jesús es aquel sediento que pide algo de tomar y es a la vez fuente de agua de la que todo aquel que bebe no vuelve a tener sed. Es Jesús mismo quien hoy día se dirige a cada uno de nosotros con esas mismas palabras, tengo sed. Ante esta petición, Jesús, ¿qué respuesta le estamos dando para calmar su sed? Esta aclamación, tengo sed, constantemente Jesús la repite y la repite. ¿Qué respuesta le estamos dando? ¿Qué estamos haciendo? Jesús tiene sed de que no sea inútil la redención. Sed de manifestarnos a su Padre, su Padre amado. De que creamos en su amor, en la civilización del amor, en la civilización del perdón y la misericordia. Que vivamos una profunda relación con Él, una amistad sincera. Porque todo está aquí en la relación que tenemos con nuestro amado Dios. Sed de hogares donde los esposos se quieran de verdad y sean verdaderos compañeros que se ayudan a vivir la santidad en esta indisoluble unión. Sed de cristianos que junto a Él seamos ejemplo a seguir, testimonio de fe. Sed de hombres y mujeres que no sean del montón. Que estemos dispuestos a ir contracorriente, Cristianos de oración y de coraje. Que produzcan los fruto, frutos del amor en un mundo sediento de Dios. De la presencia de Dios. Hay hambre y sed de Dios. Nosotros cristianos necesitamos tener sed. De una vida espiritual intensa, bien alimentado interiormente, enraizados en Dios. La sed de Jesús es real. Es la sed de un torturado que se levanta en el árbol de la cruz en representación de todo el género humano, sediento por amor a nosotros. Jesús tiene sed. Tiene sed para que se cumplan las profecías. Cito el Salmo 22, 15. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y el Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¡Qué amarga tortura! ¡Qué desagradable situación por la que está pasando Jesús! en estos momentos no les parece conocido este cuadro este episodio tan triste tan alarmante de las expresiones tan desalentadoras de jesús nuestro país vive momentos amargos que muchas personas desean escapar de esta realidad pero tantas personas abusan del alcohol de las drogas ilegales y de todos los medicamentos recetados. Están buscando medicina que cure el alma y la están buscando en lugares equivocados. Por eso tantas personas, hermanos y hermanas, buscan buscan en la música estruendosa, lo buscan en el baile, en el vacilón, la felicidad que no encuentran en sus vidas diarias, buscan a Jesús en lugares equivocados. Es más, hay personas que buscan en la iglesia un escape para sus problemas y es porque están sedientos de un Dios que le sacie su insaciable sed y están en el camino correcto. Sí, están en el camino correcto. Jesús tenía sed y sigue teniendo sed, pero sed de amor y de respuesta contundente de nuestra fe cristiana aferrada a Él. Es propio del amor humano la sed del amor. No somos felices mientras alguien no nos ame en profundidad. Y esa es la muestra del amor de Jesús a nosotros. A Jesús le sucede lo mismo. Quiere nuestro amor, nuestro sí definitivo. No porque Él lo necesite, sino porque nos quiere regalar el gran don divino. Participar del mismo amor del Dios trino entre nosotros. Jesús tiene sed de que recobremos nuestra verdadera libertad y dignidad. Porque con palabras de San Irineo, cito, la gloria de Dios es que el hombre viva y sea feliz. Esa felicidad está en Cristo. Al amor gratuito de Cristo respondemos, respondemos con desprecio. Preferimos amar más el dinero, el poder el placer, la fama, la comodidad, vivir de las apariencias, del apego feroz de lo material y a veces teniendo como su Dios el tener, creyendo que con esto saciaremos nuestra sed profunda y sin embargo hermanos y hermanas la sed se hace cada vez mayor Cristo se quejaba a Santa Margarita María de Alacoque y le decía constantemente mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y en respuesta solo recibe ultrajes y desprecios es verdad Hemos abandonado las fuentes de la verdadera vida para ir a beber aljibes que no tienen agua. Y si tienen, es estancada. Cristo tiene sed de nuestra conversión sincera, real, de testimonio que dejen huellas de amor y de perdón. Somos nosotros nosotros los que tenemos sed de Dios y del amor verdadero y es Cristo quien nos da de beber. Solo Él nos sacia. Ya lo dijo el concilio ecuménico Vaticano II y constantemente nos lo repitió el Papa San Juan Pablo II. Cito, solo en Jesucristo la persona humana encuentra su plenitud y su sentido definitivo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El que va a Jesús nunca jamás sentirá sed. Dame, Señor, sed del amor más puro, del agua del Espíritu y de tu gracia del manantial y la fuente que no se agota. Concédeme, Señor, beber de la roca de tu costado y saber señalar a todos los hombres, mis hermanos y hermanas, dónde está el agua verdadera que eres tú. Qué bien y con qué sinceridad lo expresan estas palabras en forma de oración. Señor, hoy en tu aflicción y sufrimiento me uno al grupo que queremos calmar la sed en medio de un mundo que grita ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me mandas esto? ¿Qué pecado cometí? ¿Por qué no lo remedias? Se que tú nos acompañas y nos apoyas, Señor. Sé que nos comprende. Por eso, Señor, hoy, en este día, no te grito, sino que te doy gracias por todo lo que hiciste por nosotros en la cruz y te pido perdón. Amén.